Buenos días, eh, amigos, colegas, futuros colegas. Como prometimos, hoy hablaremos de las tendencias historiográficas realmente actuales, es decir, eh, que se manifiestan en el siglo XXI más que en el siglo XX, siempre desde un ámbito internacional, estamos hablando de, de grandes tendencias sobre todo eh, eh, del ámbito europeo-americano en el que nos encuadramos ¿no? y la mayoría de los que, eh, de los que estáis oyéndome. ¿no? Entonces eh, hablaremos de, de las tendencias últimas en la historiografía española más adelante porque es obvio que después en cada país eh, pues se da una plasmación concreta de esas tendencias eh, internacionales que hay que eh, analizar eso en concreto. ¿no? En el año 2001 eh, sacamos a la luz un, en historia de debate un manifiesto historiográfico que hasta ahora ha sido firmado por 623 historiadores y profesores de historia de 39 países. En el preámbulo eh, hacíamos un balance de cuál era la situación historiográfica mundial en ese, en ese momento. ¿no? Y nos salían cinco grandes corrientes, ¿no? positivismo, anales, marxismo, posmodernismo, nuevos paradigmas. Realmente las dos últimas eran nuevas de verdad, ¿no? porque el positivismo venía de muy atrás, y de menos atrás, pero también del siglo pasado, el marxismo y, y análisis que todas estas cinco eh, tendencias pues, estaban activas ¿no? en los comienzos del siglo XXI, por lo tanto tenemos que hacer referencia a ellas siempre para las más antiguas en su formulación, en su formulación actual. Eh, realmente esas cinco quedaron en cuatro porque de, nos dimos cuenta que había que valorar conjuntamente, a pesar de de las diferencias que puedan existir, la escuela de anales, eh, la historiografía marxista, con algunos sectores eh, avanzados de, neo, de tipo neopositivista, lo que se llamó los nuevos historiadores. Nosotros llamamos el paradigma común de los historiadores del siglo XX, también se ha llamado la revolución historiográfica del siglo XX. Paradigmas compartidos, los cuatro me voy a referir. Más importantes. ¿no? Lo primero en el concepto de historia, lo vimos ya en el episodio primero de, de la coincidencia entre la, la propuesta de Mar Bloch, de la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, con la propuesta de H. la historia de la sociedad eh, eh, en el tiempo. Más o menos lo mismo, dejando de lado ya lo que, lo que era el objetivo principal en cuanto a protagonismo histórico del, del positivismo decimonónico, es decir, la historia de los grandes hombres. Eh, el segundo paradigma compartido es la relación pasado-presente-futuro, ya lo sabéis, analizar el pasado para comprender críticamente el presente y ayudar a plantear un, un futuro mejor. La relación pasado-presente, digamos, eh, no hay diferencias tal, entre el planteamiento de análisis y el planteamiento marxista, y, y cara a la relación cara al futuro, cara a la relación fut, eh, pasado, presente y futuro, pues en, en ese tercer componente pues sí que hay algo de diferencia. Insiste ¿no? eh, más bien el marxismo que anales en, en, en, en la utilidad de la historia para, para construir un futuro. Digamos que desde el punto de vista marxista, eh, digamos que el, el ejemplo es la obra de Joseph Fontana, eh, análisis, Historia, análisis del, del pasado y proyecto social. Tercer eh, eh, paradigma compartido entre los nuevos historiadores del siglo pasado sería el re, el reemplazar, por tanto, la historia biográfica, etenemencial, la historia batalla, la historia institucional, política, por una historia económica, social, de mentalidades, eh, aprovechando, eh, utilizando la interdisciplinariedad eh, de la historia con la sociología, con la, con la economía, con la antropología, con la, con la psicología. ¿no? Eh, eso ha sido muy, muy eh, importante. Eh, y, y podemos resumirlo sería el cuarto paradigma compartido pues el, el paso, que significa el paso de la historia relato la historia historizante eh, que decía Lucian Feb hacia una historia más explicativa que descriptiva a una historia que va al fondo de los problemas a una historia eh, problema ¿no? esto eh, sería Digamos, el perfil eh, paradigmático de lo, que, eh, de lo que ha sido en la historia de, de la historia, pues la segunda revolución científica, la primera fue a finales del siglo XIX, protagonizada por el, por el positivismo. Siguiendo, por lo tanto, esa teoría de Kuhn, la, los, los, las nuevas historias de, del siglo XX significaban eso, la segunda revolución científica de nuestra eh, disciplina. Después vino la crisis, por, raz de, por razones endógenas, pero también externas de, de contexto. Que, una crisis de la historia, que ha dejado de hablarse hace mucho ya de eso, pero fue, se hablaba mucho a finales del siglo XX de la crisis de la historia y, y además teníamos datos para, para demostrar que existía, porque se, se, Vivimos un retroceso de la influencia de la escuela de Anales, por un lado, y, la, y también de, eh, del marxismo historiográfico. En este segundo caso, más que en el primero, eh, sobre todo también por razones de tipo ideológico, de tipo político. Eh, naturalmente, esta crisis de la historia como disciplina, tal como se entendía en el siglo XX, pues tiene con, se inicia con la caída del muro de Berlín. Que nosotros, agudizó la crisis del marxismo, sino que afectó a, a todas las corrientes políticas y también culturales y también académicas, como, como, como la historiografía del siglo XX, que se regía un poco por, por la idea de, de, de progreso. ¿no? Por lo tanto, ahí ha habido un retroceso y nos vimos afectados eh, eh, con con una doble crisis, por un lado la crisis interna de nuestra disciplina y por otro lado pues la crisis de la idea de progreso eh, que, que había iluminado de todo el, el siglo XX e incluso yo diría también el siglo XIX en gran medida eh, y que entra, entra en una crisis eh, aparentemente eh, irreversible ¿no? eh, son los años 90 eh, donde pues Emergen con mucha fuerza, pues el, el neoliberalismo, el, el neoconservadurismo y, y, y eso, eso más la, el propio agotamiento de la revolución historiográfica del siglo XX, pues da lugar a, a, a una polarización en, en, en nuestra disciplina académica, profesional. Yo hablaré de dos extremos y un, y un nuevo camino. ¿no? Los dos extremos es por un lado, eh, los que retroceden hacia el positivismo clásico, buscando las certezas que, que se habían perdido por la crisis de análisis del, y del marxismo. ¿no? Y por el otro lado, es decir, realmente en el otro extremo, el, el, la, la irrupción del positivismo y nuestro campo eh, disciplinar desde, desde la literatura y la crítica literaria eh, fundamentalmente negando eh, que la historia fuera una ciencia eh, y pretendiendo que la historia que hacemos los historiadores eh, eh, profesionales, pues eh, en el fondo no era más que una rama de la literatura este, esta segunda reacción que es eh, parece una fuga hacia adelante, en realidad es una fuga hacia atrás, porque nos hace retroceder a, a, a la historia cuando estaba mezclada con la ficción, es decir, antes de la primera revolución científica de nuestra disciplina, eh, eh, protagonizada por el positivismo. Pues digo que el posmodernismo historiográfico tuvo escasa influencia, si acaso más en el mundo agrosajón, en fin... En fin pero minoritaria en el ámbito al que nos está, euroamericano al que nos estamos refiriendo, refiriendo aquí. Pero no por eso eh, eh, eh, no de, deja de ser interesante, porque es el otro polo, ¿no? el otro polo de la, de la, de, del extremismo con el que se ha reaccionado ante la crisis de la historia, entre los que se, se, se han refugiado en las viejas certezas del positivismo y los que simplemente pues, renunciaron a, a, a la historia como, como, como ciencia ya digo que mucho, son mucho, fueron muchos más los primeros eh, que, lo, que el segundo decía dos extremos y un nuevo camino un nuevo camino es lo que hemos llamado los paradigmas donde de lo que se trata es de perdonar de lo que se trata es de eh, apoyarse en los avances que ha supuesto eh, la revolución historiográfica del siglo XX con sus luces y con sus sombras para seguir eh, innovando y sobre todo adapt para adaptar eh, nuestra disciplina a, a los tiempos de la, de la globalización. Ya dije que ahí eh, nos encuadramos, eh, como, como miembros y, en mi caso, como coordinador fundador de, de la Red Académica Internacional eh, Historia de Debate, que iniciamos nuestra andadura desde el punto de vista de los congresos en el año 1993, desde el punto de vista ya de, de la formación de una tendencia, de un movimiento y, y el aterrizaje en Internet, la existencia de Historia de Debate como una red a partir de 1999. No somos los únicos, ¿eh? hay otras iniciativas que tratan de ir más allá de la historiografía del siglo XX sin echar con el agua sucia el niño por, por el agujero de la, de la bañera. Yo me gusta poner siempre como ejemplo la historiografía norteamericana. Por ejemplo, tres iniciativas también actuales, siglo, XX, siglo XXI, sabe, aunque algunas... Son de origen anterior porque se desarrollaron en el actual siglo, de, de interés en este sentido, que, que nosotros eh, solemos incluir en nuestros congresos, como sabéis, hemos realizado cuatro a, a, hasta, hasta ahora. Una es eh, esa, esa versión del compromiso desde la profesión, no desde un, una ideología, de del compromiso desde los valores, etcétera, es la, la asociación que estuvo muy activa durante la guerra de Irak de, de historiadores contra la guerra, muy interesante. Otra cosa muy interesante también es el planteamiento de la historia mundial como historia global, es decir, una consecuencia de la globalización es, es que aparece un nuevo ámbito para la investigación que hay que retrotraer Hacia, hacia el pasado, cuando estamos hablando de culturas que fueron internacionales, que, que alcanzaron continentes enteros, incluso más allá de eso. ¿no? Muy interesante. Y después también, por ejemplo, la historia pública, la historia aplicada, que plantea como función primera, no última, del historiador, eh, pues dirigirnos a, a un, al público, no al que quiere ir más allá de la endogamia académica de, de, de los historiadores que escriben para, para, para sus propios colegas, que es una aportación muy interesante eh, contra el academicismo de nuestra disciplina y es una respuesta a la necesidad de hacer eh, eh, un, una historia que que en este momento no solo está presente en los departamentos de historia de las universidades de determinados centros de investigación, sino están presentes también, pues, en, en las, en internet, en los museos, en las bibliotecas, en la gestión cultural, en, en muchos sitios. Bien. El problema que tienen estas propuestas es que en realidad son temas nuevos a investigar, líneas de investigación, especialidades, no cumplen esa, ese criterio que hablábamos en el episodio anterior: de que para poder hablar de una tendencia, pues tiene que haber una propuesta conjunta al oficio, al conjunto de los historiadores. Por lo tanto, se tratan de iniciativas interesantes, pero digamos que un poco desarticuladas. En fin, 20 años después del manifiesto historiográfico Historia de Debate, que podéis consultar en la web de Historia de Debate y está publicado en muchos otros sitios, eh, podemos decir que, que cuando hablamos de cuatro tendencias eh, generales de nuestra disciplina con las que entramos en el nuevo siglo, que hoy se han reducido realmente a dos, es decir, la historia en el cambio del siglo XX al siglo XXI se ha acelerado mucho y en la historiografía también. Eh, yo pienso que en este momento las, esas dos alternativas son o retornar al positivismo o seguir avanzando eh, con los nuevos para, paradigmas. Que, que el futuro de nuestra disciplina depende de cuál de, de estas, estas tendencias internacionales eh, eh, triunfe. ¿no? Y de momento yo que los que me conocéis ya sabéis que soy un optimista histórico, no solo de la razón, sino, no solo de la voluntad, sino también de la inteligencia. De momento hay que reconocer que la partida la están ganando los partidarios, muchas veces jóvenes, ¿eh? o, o la mayoría jóvenes. ¿eh? No solamente colegas ya que por su edad, etc., ni siquiera llegaron a embarcarse en un momento dado con los anales, con el marxismo. Yo hablo de, de, de, del relevo generacional, de que muchos jóvenes... Eh, viendo, digamos, la excepción de sus profesores con el marxismo, con anales etc. Muchas veces, digamos, eh, ausentes de, de todos los grandes debates y propuestas actuales que se dan eh, fundamentalmente en Internet, pues se refugian a las viejas certezas del, del positivismo. Es un retorno al siglo XIX en pleno siglo XXI, protagonizado por una parte de nuestra juventud que está en formación o... O, o, que, o que está empezando a investigar o, o, o, que, o, que, o que quiere pues, eh, y tiene posibilidades de ser eh, profesores universitarios y dedicarse a la investigación. Entonces, claro que sí, nos preocupa mucho, por eso insistimos que hay que avanzar hacia adelante, no retroceder con, con, en cuanto a... a, a a lo que es o debe ser la disciplina de la historia en el siglo XXI, porque hay también, otra vez el contexto que no siempre nos resulta favorable, unas grandes tendencias a mercantilizar eh, los resultados de la investigación, los estudios universitarios, y que pueden y lo intentan eh, reducir pues, eh, el ámbito de en este caso de las ciencias humanas, de, de la historia, pues a, a, a la pura erudición eh, sin que, sin que, o, o bien, y no sé qué es peor, que intenten eh, esos poderes actuales eh, manipular la historia un poco al objetivo, eh, en función de objetivos ideológicos, políticos, o, o desde el punto de vista del Estado, eh, generando historias oficiales, pero siempre eliminando el, el carácter crítico y autónomo que tiene nuestra disciplina y, y, y, y su compromiso de luchar por, por un mundo mejor desde la profesión de historiador sin renunciar nunca, nunca a, nuestra, a nuestra autonomía. Bien, ahí estamos. Seguimos eh, con nuestra tarea eh, historiográfica pero, y académica, pero que también es eh, social y, y, y antropológico y, y, y actual. Recomendamos para, como lecturas para saber más sobre esto de las tendencias historiográficas actuales, como siempre, dos textos y dos, y dos mm, eh, elementos multimedia. Los dos textos son mm, eh, eh, el paradigma común de los historiadores del siglo XX por un lado, y eh, Oficio Historiador, eh, Nuevo Paradigma o Positivismo, que lo tenéis, eh, los tenéis en mi web personal. Y los dos eh, vídeos, sí, que también están en versión audio, podcast, etc., son dos, dos conferencias que, que muchos conocéis porque ya en YouTube tienen decenas de miles de visualizaciones. Una es la panorámica actual de la historiografía internacional, que di ya hace un tiempo en, en la Universidad del Atlántico, en, en Barranquilla, y la, y la otra es eh, historiografías, historiográficas actuales del positivismo a, al nuevo paradigma que, que di eh, por videoconferencia, para la Universidad de Chihuahua también hace un tiempo. En fin, nada más por hoy. El próximo episodio será sobre el positivismo historiográfico. Muchas gracias.